Palomo dice que tiene millo, pero no tiene nada. Tengo mucho prada, todo lo que tú no quieras ver. Palomo, alerta. Porque tengo los michones, chones, chones, chones, chones, Porque tengo los michones, chones, chones, chones, chones, Porque tengo los michones, tengo los michones, tengo los michones. Porque tengo los michones. Che che che che che che che che che che che tengo lo mismo che che che che che che che che che che che che che che che che che che no me hace feliz, pero te falta Yo juego con mi lamo y ese mil tu la banca Ego che, como el Pana Arca estoy pegado porque la meta está muy alta Vamos a volar, a volar, a volar Vamos a volar, a volar Vamos a volar, a volar, a volar che, estoy pegado? La sombra de la tierra llegó, la línea para darle todo guerra. El que está pegado solo él que me abrirá si no lo ha luchado aquí mismo te entiendes. Como un destrozado que lo manda pal abajo, como un orillar para brillar en todo lao. Que no soy un billo, eso no me es ocupa. Soy un billo, billo, chico. Porque tengo los michones, chone, chone, chone, chone, chone, Porque tengo los michones, chone, chone, chone, chone, chone, Porque tengo los michones, tengo los michones, tengo los michones, por qué tengo los michones. Porque tengo lo mismo... Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che. Con un bebé de Argentina. Ya Me llevé el dinero porque estoy bien pegado. montón es algo que me acostumbrado. Yo, un fino, tú no tan es maestrao. Tú y yo con chica de un lado. Ando con chica a nivel che, En este mundo poco humano Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas que Que, no, que, no. que esto sea pero que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor yeah. Tú es mi mejor versión tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías que que tú solo sabes Chico con parte par de manaves. Pero sincero Que tú solo sabes, momentos que siento reales. No lo prefiero que en un largo tiempo sea tu calle Tú, tú me ves como nadie más bebe. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más bebe. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Se volvió ese chico que en mis canciones Esas madrugadas Y hermosas conversaciones Se volvió ese chico Que quería ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves Como nadie más, bebe. Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves Nadie más bebe, me diste alas para que huele, pero motivos para quedarme. Historia, tú y yo me conoces desde que era niño hey. y siempre ha sido el gran amor. Y no sabía nada más, vino pero ahora tengo que cambiar mi vida y por eso yo te detengo que No he buscado otra salida Porque yo quiero ir a La Habana a cantar Eso yo quiero Siempre te voy a extrañar Claro que sí Porque por muchos años será mi vida real Oye Y cuando regreso yo te voy a dar Te lo juro Un regalito bien bonito de la capital Pero ahora tengo que cambiar mi vida Y por eso yo te, te tengo que dejar en serio, no he buscado otra salida Porque yo quiero ir a La vara a cantar Si sí es la verdad, por eso escucha ahora te juego, te juego, adiós, me voy para La volvió ese chico que hablo en mis canciones. Esas madrugadas que hermano. Que sea algo sincero, que un perro no cambia y eso es lo que es el.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 Pero motivos para quedarme mi chamaco Nadie no resiste Aquí no estamos okay, bravos la chema tan brava, Esta vida es brava Y yo también soy bravo Por eso lo que repica son los cueros Aquí lo que suena a fuego lo Mueve la abuela el pescadero Hasta lo mueve el aduanero Norte al sur Lo ve moviendo la orilla del mar, no ve sonriendo y yo sé lo que tenemos no es para huevo y esto divino, por eso lo que hacemos quitar tu mano con limos Saben lo que repita son los pueblos, Tengo la clave, soy el suelo Esta vida es fuego Por eso quiero una vida suave, soy sincero hey, que viva mi gente, que viva la raza De noche a día aquí se trabaja Igual la gozamos, bailamos en plaza Viento y calidad pura en todas sus casa. Salidas puras en todas sus casas. Mujer, hago lo que tenga que hacer para juntos morirnos viejitos. Ser la envidia todo será. Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería. La que enamoró mis ojos y robó mis poesías. Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería. Adiós, sé que esa mujer Eres lo mejor que le ha pasado a no amor sin interés. Me presto pa' que más? Ese cruce miras que solo las dos personas entienden Cuando éramos amigos Me parecía imposible Y ahora que nos amamos mi vida Sin ti sería más que terrible Porque mi amor Siento no fuerte me enamoró. Tiene. Yo no vendía por plata, pero no la de la acera Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Bandera. Me gozo la vida, pa' mí y la ley Con todas las rulas, como custom rey Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, entre piso y sí. Me gozo la vida, pa' mí y la ley Con todas las rulas, como custom rey Solo mío, gente, estoy en serio. Yo soy el mismo de siempre. Chama con el barrio que quiere la gente. Yeah. Vacilamos en tu mente. Gozándonos la vida es más que suficiente. Yeah. Claro. No. La primera vez que tú me la hiciste Baby, baby quería matarme matar. yeah. Pero ahora no, ahora no El no. problema fue amarte yeah. Yeah. Sabiendo que no sientes nada Y no sabes querer No sabes querer Esta mi despedida Vete con el que No te pasa más de nivel yeah, yeah. Esta mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía yo, ya no te aguanto, no yeah, yeah. Esta mi despedida Vete con el que te día, Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no Lo siento Pasa paga por todo lo que has hecho Sabemos tu corazón estrecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento y ella Se cree la crema porque está tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Tranqui que eso se me pasa Sabiendo que no sientes nada Y no sabes quién No sabes quién no no Let's go Larito. Yeah Ey, hey, hey, Oye Baby, no te pone muy cerca. muy cerca Baby, yo sé que te falta ser mi amor hey. Yeah, yeah no te pones así. así Te llamé pero no había Señal casual, mi amor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Oye mami, baby no hay más Recuerdo en mi cama cuando te ponías Bellaquita para mí mami. Nunca hablaste mucho Bien calladita ah, sí. Pero mami ya yo sabes que te gusta Estoy guiando sin dirección Justa, tu favorito posición, hey. Baby, es cuando no hay ocasión hey. Sin embargo eso fue una locura La negrita que me rompió el corazón yeah, yeah. Y tú te crees que yo Yeah. Yeah. and now